Caminamos bajo la luna, me acompañas por la carretera Apenas son las 3 de la madrugada, está todo lleno de mala hierba Eso no importa, tú estás acompañándome, aunque duela verte Y eso no te importe que yo tenga cortes, y eso a ti te reconforte y eso a ti te reconforte Sabes que siempre estoy solo, sabes que mi lugar es bajo la luna Estar en la noche es como mi fortuna me He platicado bien y estás sin mí Es como si te burlaras de mí Eso no te importa, sigues acompañándome Aunque duela verte Eso no te importe, Que yo tenga más cortes Eso a ti te reconforte Caminando entre árboles, me acompañas entre la maleza. Sabes que disfrutas de mi compañía. Sabes que soy un lobo que te va cuidando. Sabes que a la luna le estoy aullando. Eso no te importa, sigues acompañándome. Aunque duela verte, y eso no te importe. Que yo tenga más cortes y esa dita reconforte.